Hola, seguidores de PASI, espero que estéis bien, ¿qué tal? Pues bueno, estamos aquí en este vídeo especial porque Adri y yo os queríamos hacer una propuesta. Eh, ahora YouTube nos deja hacer vídeos en directo. Por lo tanto, tenemos pensado que si vosotros nos dejáis comentar en YouTube en este mismo vídeo sobre qué tema queréis que hagamos vídeos, podemos hacer una visión en directo como una especie de clase entre todos, donde nosotros explicaremos aquí un ejercicio el que vosotros nos pidáis, o un ejercicio, un tema, teoría, lo que haráis. Y vosotros, mientras veis el vídeo en directo, podéis preguntar todas las dudas que queráis. Y nosotros estaremos atentos a los comentarios, o Fran o yo, y diremos, eh, ¿por qué está equivocado en esto? ¿Esto está bien? ¿Eh, ¿Se explica así? ¿Se hace así? Tal y cual. Entonces, no sé, ¿qué os parece? deja comentarios y a ver si os gusta la idea. Y nosotros, por pues nosotros, perfecto. Como ya sabéis, somos estudiantes, no tenemos el saber total. Si tuviéramos el saber total, no estaríamos aquí, por supuesto. Pero aquí estamos para intentar ayudarnos ayudaros de la mejor manera posible. Espero que lo entendáis y que los pasiteros tenemos para adelante. Yo soy ido. ¿Y tú? Y yo también. ¿Y tú? Te vamos.